qué onda gorrióncillos pues, ya me desacostumbré a estar delante de la cámara y sí, Uf, este es mi tercer intento de grabar este video vamos a ver, la verdad es que ni siquiera puedo avanzar más allá de la introducción así que vamos para largo pero, bueno, mientras más tarde peor si voy a poner la cosa eh, hoy les traigo un contenido un poco diferente a los dos videos <ríe> que ya llevo este va a ser un... un un artículo muy útil que yo, yo les recomiendo totalmente la verdad es que siempre he querido hacer tutoriales bueno no es que haya querido, es algo que me fascina hacer porque, no sé, lo siento en, en mí esta necesidad de, de explicar en un tutorial pero pues como no tengo así como muchas cosas que, que presentar pues Mm, esto de hacer tutoriales no es algo que, que pueda seguir más para... Lo que vamos a hacer hoy es una caja de gritos. Mm, ok, no una caja que abra si grite o, o tampoco... Bueno, o sea, estamos en, en octubre, mes del Halloween, pero pues tampoco va para allá. Lo que vamos a necesitar va a ser cajas, cartones de huevo, tijeras... Resistor 8.50. Bueno, o sea, no tiene que ser resistor, puede ser cualquier pegamento blanco. Una caja relativamente grande, o sea, medianita, medianona. Algo para decorar su caja y que no se vea tan pinchurrienta. Ok, ustedes se preguntarán, ¿qué es una caja de gritos? Eh, o sea, un poco extraño al momento de explicarlo, pero les voy a poner un fragmento de un episodio de Malcolm Bueno, aquí va. ¿Me das mi caja para los gritos? ¡Ay! Oh. Y bueno, esta es una idea que yo tenía una necesidad de algo como esto Desde antes de ver el episodio Bueno, la verdad es que yo nunca había pensado en hacerlo en una caja Siempre pensaba como esta necesidad de querer gritar Pero pues, o sea, no puedo salir tipo a la calle y gritar ¡Ah! Y pues yo me iba con estas, esta, estas ganas de querer gritar o buscar como Necesito un cuarto donde esté aislado el sonido y pueda gritar Pero pues hacerte un cuarto aislante así como no está en mi presupuesto Pero en realidad solo necesito algo donde entre, donde entre mi cara O sea, ni siquiera se siento en mi cara Ok, sí entra, pero no la voy a meter Yo tengo una idea mejor Pero a ver cómo nos va ¿Cansado de que las sensaciones abrumantes se le acumulen en su interior Y lo empiecen a carcomer por dentro y no puedo hacer nada al respecto? ¿Cansado de esa sensación de euforia que no puede externar? y aquí su solución, originalmente este video iba a ser tipo en art attack que yo te digo vamos a necesitar cartón de huevo, pegamento blanco y luego te iba a decir, le pones pegamento a tu cartón de huevo y luego te voy a decir, esperas a que se seque pero yo ya tengo uno hecho y saco uno hecho pero ahora es que o sea, me iba a tardar más tiempo subir este siguiente video. Me iba a tardar más tiempo desde la perspectiva del espectador. De, Oye, ¿qué te está pasando? Yo estoy esperando contenido. Y número dos, también, si ya me desacostumbrara a estar frente a la cámara y pasar más tiempo, pues nomás me iba a rifar Número dos, quiero quiero estrechar este vínculo entre tú y entre yo. Entonces, pues, compartir el proceso de hacer esto seguramente nos va a... Unir más. Agarramos nuestra caja así chula que esté solo abierta de un lado y del otro cerrado, como Classic Box. Agarramos uno de los cartones de huevo y lo metemos. Espero que vea. A ver. ¿Ven, ven que llega hasta el fondo? Bueno, según he visto en muchos lados que el, el cartón de huevo sirve como instante de sonido, pero vamos a experimentar a ver qué tan bien funciona. Pues lo metemos y contamos cuántos como huequitos para huevo hay. Mi caja ocupa como cuatro. Entonces sacamos la caja, usamos nuestras tijeras y contamos 1, 2, 3, 4. Tengo miedo Vamos a volver a corroborar porque aquí entre nos la ansiedad... También está. Pero vamos a ver. Nadie me dijo que cortar cartones de huevos iba a estar tan complicado. que era pero me estoy dando cuenta de que no me avisaron que también tengo que poner un abajo, yo ya ni me acordaba vamos de nuevo saben de qué me di cuenta o sea, todo el mundo nos gusta cantar o sea, no, no todo el mundo nos gusta cantar pero como que tenemos esta necesidad en el pecho y más allá de que, que cantemos canciones que tengamos pegadas pero mucha, mucha gente o al sea, momento de hablar, en vez de vocalizar con habla cotidiana Como que cantamos lo que estamos haciendo O sea, no sé, Tipo me da pena dar un ejemplo, pero... O sea, ah, por ejemplo, yo a veces veo a mi gata y de repente así como... Mi gatita grisecita, es una gaturrita muy bonita, suavecita, esponjosita o sea, Tipo, no tiene nada de ritmo y melodía, pero... Me sale así como del pelo Y aparentemente no pues, sé, he visto que mucha gente le pasa eso De que lo que está haciendo lo canta Teoría Que no tengo suficiente energía mental para desarrollar Pero si alguien le interesa, mira, ahí está la propuesta Hágame su tesis, su ensayo, su escrito Compártamelo Y yo lo recomparto Mira, parece ser que en mi caja necesita como unos... Tres afrox La verdad es que me, a mí me gustan las cajas Me fascinan las cajas Espérense, Miren, Aquí ya le puse Tres huequitos y quedó a la perfección eh, A mí me encantan las cajas Cuando estaba en primaria coleccionaba cajas me, me, No sé, ya que las sirve todas Porque así soy como persona No tengo idea de qué hacer No tengo idea de qué hacer Porque miren ajá. Ya tiene esta cosita abajo Para que no se filtre el sonido Por las espinillas Pero si le ponemos este Que originalmente iba a ir aquí Pues sale un poco Y no sé si cortarlo no. Esto es un caos más que nada también porque no guionicé esto, quise ponerme algo espontáneo. <risa> a ver cómo no son. A mí se me ocurría hacerlo así. o sea Aquí ponemos uno que ocupe toda esta, esta parte de acá. Pero los costados que lleguen tan, hasta, hasta abajo y no que dejen el hueco para la siguiente porque si no iban a quedar muy chiquillos. Ay, se ve como nefasto mi ¿no? mamá, es que a mí me acomoda más agarrar la tijera al revés O sea, al revés en el sentido de que se supone que se tiene un hueco grande para que tú metas muchos dedos y aquí sobre el pulgar, Pero eso me hace súper incómodo, se me hace súper incómodo Pero el hecho, o sea, yo sí como me acomodo súper cool, súper chido, pero se ve nefasto, se ve como... Gross, no Ah, pero qué chulada, miren eso. Estoy pensando también de sobre qué madre les voy a hacer los siguientes videos. Supuestamente voy tener una lista de videos, o sea, de ideas de videos, para que no me quedara como con la mente en blanco. Pero como son ideas que he guardado desde hace mucho tiempo, sea, no desde hace mucho tiempo, pero ya tienen como más de tres días ahí. Y yo me desajeno muy rápido de mis ideas y A veces me da cringe Como... mi sentido creativo Pues... leo estas ideas y como que... Digo, voy a hacer un video de eso Pero... pues ni modo <risa> No sé, estoy divagando Compartiendo lo que pienso porque pues, se me hace un poco acuarta, así como... Yo estoy aquí haciendo cosas sin hablar, como haciendo caras kind de of esfuerzo y ustedes, tipo. Uh, no sé. Es pues para estrechar el vínculo Bueno, miren, aquí me quedó una chulada de caja. Por suerte, creo que este video, como casi no hablo, mi edición va a ser más breve. Porque no tengo que pasármela escuchando y decidiendo. Qué es apto para poner en público y qué cosas mejor suprimo en el video. Y en cambio más bien va a ser poner cámara rápida en estos procesos de corte. Miren esta chulada de cara. Y mientras tanto, la calle. La parte más divertida es decorado agarras tu papel o si estás muy creativo puedes poner pintura en encima mira. yo que ahorita no estoy para eso y descubres cómo lo vas a envolver me dicen burbujas que no sean de aire madre santa no lo sé ya sé ya sé ya sé vamos a crear Controversia o yo qué sé. Esto es azul o morado. Míralo bien, azul o morado. Y ahí me escriben en los comentarios. ahora me pregunto por qué hago cosas. Miren qué chulada de caja. Ah, no <risa> Que corrobore Que de verdad sirve Ay, Espero que sí Es que imagínense que no sirve yo aquí gritando Y todos ¿Estás bien? O sea, Yo creo que, es que sí sirve En cualquier caso Ah, por cierto O sea, yo sé que me extrañaron en mi ausencia Yo sé que me extrañaron en, en mi ausencia Y si tanto, tanto sienten la necesidad de conocer mi embrollo mental Y ahondar en este vínculo que estamos creando Pues pueden checarme en mi Twitter eh, Se los pongo aquí y en el cajita de descripciones o pues no sé, ahí solo escribo ideas que no son suficientemente grandes para compartir a YouTube No sé, Twitter es como mi diario personal más grande porque nadie me sigue Yo Estoy ahí Preguntándome ¿Qué me había preguntado hace rato? Algo que tenía que preguntar Algo que tenía que buscar ¿Qué era? Pero bueno Ahí en ahí van a ver Y ahí voy a ponerlas después Si mi caja de gritos funciona o no Y pues nada, díganme ¿Qué les pareció? Si lo hacen o si no los hacen O sea, si no lo hacen Yo la verdad es que visualmente digo Qué chula ¿Ah? Bueno, espero que sea funcional Pues esto Hasta la próxima Porque no sé Cuando vaya a volver a vídeos En mi mente yo digo oh, Si sí me da chance de grabar esta semana Y subirse los lunes, Pero la vida da vuelta Que saben que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son lo que imaginaba, no son como yo creía. Los caminos final y ya.